¿Se supone que ese señor se parece a mí? ¿En serio? ¿En qué me parezco yo a este señor? ¿En el pelo, quizás? Porque la cara, esa no es mi cara.